Y bueno, pues nos acompaña el profesor investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Educación, el doctor José Carlos Aguirre Salgado y la doctora María Alejandra Terrazas Meraz. Me, me voy a permitir leer el currículum de la doctora María Alejandra. Obtuvo el doctorado y es quien presenta inicialmente, entonces… Eh, obtiene el doctorado en Ciencias de la Salud Pública con área de concentración en epidemiología tiene maestría en Ciencias de la Salud con áreas de concentración en salud ambiental en la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública es licenciada en Diseño Industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco ha colaborado en proyectos de investigación multidisciplinarios teniendo a su cargo la organización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 de igual manera se interesa en la docencia a nivel superior, tanto en licenciatura como en posgrado. Me voy a permitir ceder la palabra y para que exponga su tema. Gracias, Marta. Bueno, en este último bloque, o sea, como han visto, el, el simposio está organizado por bloques. ¿no? Ayer tuvimos los bloques de metodología, la construcción de métodos y el análisis de datos, hoy los fundamentos epistemológicos y aquellos que nos llevan a elegir lo que vamos a hacer en el proyecto de investigación y entonces hace falta algo, ¿no?, el cómo hacemos los informes de investigación. Entonces el último el último bloque que vamos a presentar es justamente sobre ya la escritura de los resultados de investigación eh, en el libro va a haber un par de capítulos más al respecto, eh, por cuestiones de tiempo y demás, el autor que va a escribir la parte de cómo redactar un artículo científico no pudo estar con nosotros ni en vivo ni, ni, en, este, ni en virtual, ni en videoconferencia, pero bueno… Eh, nos, este, yo voy a comentarles sobre la ética en la publicación científica eh, una de las partes eh, fundamentales de escribir pues es la razón de escribir ¿por qué vamos a escribir? ¿por qué queremos escribir? nada más para dar a conocer lo que hicimos opinan? Ahorita en lo que pone en mi presentación. Bueno, también escribí, escribimos se supone que porque nos gusta, porque queremos eh, dar a un poco de nosotros mismos a los demás. ¿no? Queremos eh, dar a conocer lo que nosotros aprendemos. El conocimiento, si no se comparte, no tiene sentido, ¿verdad? Y la ciencia nace para dar a conocer lo que otros iban descubriendo. Entonces, nosotros como científicos, esa debería de ser nuestra razón de escribir y de entregar resultados de las investigaciones que nosotros vamos eh, elaborando y realizando. Eh, cuando hablamos de ética ya la, la maestra Gabriela Rueda nos comentó los principios éticos y nos decía que son cuatro entonces así como esos, esos principios éticos no solo son para hacer la investigación también son para darla a conocer entonces porque nosotros no tenemos eh, eh, no queremos hacerle daño a quienes van a leer nuestro, nuestra información ¿verdad? queremos que nuestra información sea útil para el beneficio de la humanidad entonces tenemos que cumplir con los principios de beneficencia y no maleficencia normalmente van de la mano aunque se definan de una manera por separado entonces porque este, la que sigue por favor dos, dos más entonces eh, el principio también de justicia y el principio de autonomía, que nos habla de la dignidad de los sujetos en estudio. Entonces, si nosotros tenemos esos principios para hacer la investigación, también debemos tenerlos para publicar los resultados de investigación. Los principales aspectos éticos que tenemos que tener en cuenta en la publicación científica son siete. Curiosamente, igual que los siete que son en los métodos se llama, ¿no? la autoría, ¿no? el reconocer la autoría del que escribe. Entonces, nosotros debemos de tener claro quién participó en, esa, en ese escrito y debemos de ser respetuosos de si hay algún colaborador que estuvo… Eh, comprometido con el estudio debemos darle el reconocimiento y, e incluirlo como coautor cuando escribimos un artículo científico la originalidad es importante que los eh, artículos que escribimos pues sean novedosos que no sean una réplica de algo que ya hizo otra persona entonces en las revistas cuando nos ponen ahí este, artículos originales es porque es una, es, ese documento no se ha publicado en otra revista, ese documento no se ha publicado en ningún otro este, lugar. ¿sí? Y las, las revistas este, científicas sí aceptan artículos, bueno, documentos, que hayan sido publicados, por ejemplo, en resúmenes en un evento científico porque a final de cuentas eso es divulgación y los, las revistas científicas no, es, no, no se trata de divulgación nada más, sino de dar a conocer de una manera detallada los, lo, la, los informes de investigación. Otro es el proceso de revisión de pares. Cuando nosotros hablamos de pares, por ejemplo, si nosotros hacemos una evaluación de pares entre estudiantes de maestría lo que queremos es que un estudiante evalúe al otro ¿sí? cuando hablamos de eh, evaluación de pares entre profesores, es porque un profesor va a evaluar a otro ¿sí? entonces cuando hablamos de evaluación de pares en artículos de investigación pues los que van a evaluarse entre sí son investigadores y es ideal que esos investigadores estén trabajando los mismos temas de los documentos que se están evaluando. No siempre es tan sencillo encontrar pares que evalúen ciertos temas de investigación, sobre todo cuando son muy nuevos o cuando son muy complejos. Entonces, eh, las editoriales son las encargadas de encontrar estos pares que van a evaluar la investigación. Eh, evitar el sesgo de publicación y a qué se refiere el sesgo de publicación cuando nosotros hacemos investigación muchas veces nos planteamos hipótesis y luego no resultan ¿no? resulta que no, no era cierto que había relación entre eh, escuchar música y engordar ¿sí? entonces si no existe relación no lo voy a publicar porque pues no obtuve el resultado que estaba yo queriendo tener. Entonces, ¿a qué se refiere el sesgo de publicación? A que la mayoría de las publicaciones que se hacen son sobre hipótesis o sobre temas que han tenido un resultado positivo, o sea que se obtuvo lo que, lo que el investigador buscaba. Entonces, la mayoría de las publicaciones en artículos de revistas científicas pues nos vamos a, a, este, a encontrar con que sí encontraron las hipótesis, sí encontraron este, diferencias a lo mejor significativas, sí hubo una reflexión sobre el tema que estaba queriendo abortar el investigador, entonces no, la mayoría de la investigación será positiva ¿sí? o de la publicación. En cambio, si no encontramos las hipótesis, pues ¿para qué publicamos si no vamos a… Este, a, a incrementar el conocimiento. Cuando no se cumple con las hipótesis o no se da una respuesta como la que busca el investigador, también es generación de conocimiento. Entonces, también deberíamos de publicar lo que no nos sale bien, ¿sí? para que realmente haya un, un estado del conocimiento pues adecuado entre lo que sí se sabe y lo que no se sabe entonces cuando ve, revisamos algún metanálisis o alguna alguna revisión sistemática vemos que se están este, apoyando hipótesis ¿no? hipótesis que se plantearon otros investigadores y que todos van hacia el mismo lado entonces es difícil encontrar este, relaciones que se opongan la otra es las buenas prácticas ¿Qué pasó? Las buenas prácticas en la publicación, ya nos habló la, la maestra Gabriela de las buenas prácticas clínicas, bueno, también hay buenas prácticas en la publicación, eso este, también tiene que ver con el modo de ser del investigador, ¿no? y de que realmente haya hecho las cosas eh, de manera original. Eh, también el evitar malas conductas científicas y señalar los conflictos de interés, esto lo voy a, a detallar un poco. Gracias. Bueno, cuando hablamos de las buenas prácticas este, en la publicación, es porque nuestra finalidad como, como investigadores y como escritores, es dar a conocer la verdad, entonces la veracidad es este, inherente a la actividad científica, ¿no? es uno de los objetivos del científico es obtener la verdad, conocer más, saber lo que realmente está ocurriendo. Entonces, la mayoría de las revistas están de acuerdo en perseguir las malas prácticas ¿sí? y en detectar si hay alguna este, publicación que esté dando a conocer datos que no sean ciertos. Hay diferentes nomenclaturas que pueden presentarse y que se han estado estudiando en la actualidad, como la invención, la falsificación, la manipulación de datos, la publicación fragmentada e inflada, es decir, que un investigador eh, presente los resultados de su, de su investigación en diferentes revistas y nada más le cambie un poquito a su título, ¿sí? El plagio, que es cuando toman datos que no son propios y no los refieren. El autoplagio también es algo que no debe hacerse, es una mala práctica este, de publicación. Que les voy a escribir una parte de lo que yo escribí en otro documento, o sea, como para qué vamos a hacer eso, no debe de ser. La autoría ficticia, eso se da en muchos, en muchos ámbitos que se incluyen en las publicaciones a personas que realmente no participaron en las publicaciones y es algo que se debe de decir, ¿sí? porque se sabe que existe. Entonces, no tengo por qué incluir a otros autores que no trabajaron conmigo, ¿sí? no debe de ser. Y la publicación reiterada, que también es escribo lo mismo y lo mismo y lo mismo y mando a una, a una revista y mando a otra revista y mando a otra revista y estoy hablando sobre lo mismo. Esas son malas prácticas. ¿sí? Y bueno, eh, no se pueden tomar como malas prácticas los errores que son naturales, porque siempre va a haber errores. Toda publicación todo escrito es perfectible. No hay un solo escrito perfecto en ningún lado. ¿sí? Todo, lo que, todo lo que se escribe puede ser criticado y puede ser eh, verificado. Entonces, lo, los errores son humanos. Entonces, todas las publicaciones pueden tener errores. Y son inherentes a cualquier investigación. Eh, los errores son tomados como fallas que se tuvieron y que no se, no se tuvieron en cuenta, o sea, no, no nos dimos cuenta a la hora de publicar que había un error. Pueden ser desde errores de dedo hasta errores de, de relaciones ¿no? o de interpretación de resultados, por alguna razón tenemos un error. Ajá. Esos errores pues deben ser reconocidos, o sea, sí… Si si, en la, si nosotros mandamos a publicar un artículo, hay una sección de editorial y de notas al editor en donde otros autores bien pueden a lo mejor encontrar el error de la publicación y entonces lo dicen. "Ay, ah, en el artículo tal de fulano de tal hay un error y entonces ese mismo, esa misma nota al editor puede ser este, res, este, respondida por el autor original, ¿no? y entonces se puede dar una, un diálogo entre investigadores hasta concluir en que el error se, se, se corrija. Eh, esto mmm, no debe de confundirse con la negligencia, ¿sí? o sea, no es lo mismo error que negligencia, o sea, si, si por si fue a propósito porque el autor no quiso poner determinada información, eso se llama negligencia, ¿no? eso son fallas por actos voluntarios del científico, ¿no? entonces eso se llama descuido y desatención, entonces son cuestiones que por supuesto se deben de cuidar y por todas estas situaciones, y el fraude, este, es que las revistas son tan estrictas, en la recepción de documentos y, cada, y, y las revistas mientras más calidad tienen en su revisión pues más son citadas y a final de cuentas las métricas actuales pues, se van a quién voy a citar a una revista reconocida por la calidad de su de su publicación o a una revista que bueno puede ser que elijas una revista reconocida contra una nueva o que elijas una nueva porque sabes que está teniendo un control de calidad adecuado. Ahí ya. Este, entonces, bueno, yo les dejo la reflexión de cómo, cómo nos vamos a comportar en la publicación. ¿no? Entonces, eh, ojalá les sirva eh, esta plática y por supuesto Estará más detallada en el libro. Gracias. Bueno, vamos a dar continuidad con el doctor José Carlos Aguirre Salgado, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, doctor y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con la especialidad en Política y Gestión Educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales es director de normatividad institucional y profesor investigador de tiempo completo, adscrito al Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ha coordinado los compendios de legislación universitaria estudiantil y laboral de dicha institución y es autor de algunos textos sobre temas educativos, jurídicos y de políticas públicas. Voy a cederle la palabra, gracias. Muy buenas tardes. Eh, primeramente quisiera reiterar mi agradecimiento tanto al Instituto de Ciencias de la Educación como a la Facultad de Nutrición la oportunidad del día de hoy, pues cerrar justamente este importante evento ¿no? sobre la reflexión de las herramientas y estrategias para los estudiantes de posgrado. En ese contexto, bueno, vamos a, a analizar un poquito aquí el papel que tiene la argumentación en la investigación eh, y un poco compartir con ustedes una pequeña herramienta, esperemos que sea de utilidad para todos ustedes. Está. Muy bien, bueno estamos ya en la etapa final, lo ha hecho muy bien aquí la colega, la doctora Terrazas, No, el momento situacional en el que nos encontramos en esta última etapa en el proceso de investigación, cuando presentamos lo, nuestros resultados, ¿no? ¿Cómo vamos a transitar entonces entre lo que ya investigamos y lograr una comunicación expositiva eficaz y eficiente de sus resultados? Ahí está el gran dilema, ¿verdad?, entonces justamente es una, es una cuestión, un dilema que nos enfrentamos pues todos aquellos que nos dedicamos a la investigación. Vamos a dar la siguiente, por favor. Los estudiantes de posgrado, todos los que hemos pasado por allí, pues nos enfrentamos normalmente a estos tres momentos prácticamente inevitables en nuestra vida estudiantil. ¿no? El primero de ellos, pues el examen de candidatura para aquellos que estén en un doctorado, por otra parte el examen de grado, en un segundo momento, y en un tercer momento la presentación de una publicación, siendo esto un artículo, un ensayo, o cualquier otra parte del género literario, entonces son cuestiones que son inevitables, ¿no? entonces tenemos que estar conscientes que hay una situación de necesidad. Bien, eh, justamente en esta presentación de resultados de investigación de posgrado, estamos ya en la etapa final del pulimento final de nuestra obra, que hemos trabajado con tanto dedicación, con tanto esfuerzo, a lo largo de varios meses e incluso años entonces primeramente tenemos que cuidar los elementos de forma evidentemente tendremos que checar las diferentes herramientas de redacción verdad que todos sabemos no? Los, tendremos que recurrir a los diferentes diccionarios gramaticales, especializados de sinónimos, antónimos las herramientas que existen de software para tal efecto, por supuesto inclusive recurrir a la buena práctica de que un colega o un amigo nos lea para de algún modo entender esta parte pero también está en esta etapa los elementos de fondo, tendremos que revisar de algún modo esos dos grandes momentos, contrastar nuestro protocolo de investigación versus el resultado final de nuestra tesis. Por otra parte, seguramente en varios casos tendremos resultados inesperados, cuestiones que no teníamos en el radar y que sin embargo al momento de realizar pues el proceso de investigación, eh, de algún modo no lo teníamos en nuestro diseño ¿no? como tal en otro momento pues tendremos que también por qué no pensar en nuestros propios obstáculos como investigadores, nuestras subjetividades que ahí están. Y por último y no menos importante, el tema de la argumentación, ¿no? porque pues obviamente eh, la, en este caso pues sé que están estudiantes fundamentalmente de ciencias de la salud y estudiantes de ciencias de la educación, pues nos dedicamos a áreas en este caso de ciencias que no son en este caso exactas. ¿no? Nosotros no nos manejamos por la lógica formal, que se maneja por axiomas y que busca en este caso una verdad única, inefable y en este caso eh, monista. Nosotros nos acercamos más bien a tratar de argumentar, lo que buscamos es lo plausible a través de hechos, valores, elementos. Es una diferencia importante que quiero marcar. De ahí la importancia de la teoría de la argumentación. Ahora bien, decíamos, se puede hacer obviamente hacia el final del proceso de investigación, es una alternativa que se puede hacer, ¿no? el pensar en cómo fue mi proceso de argumentación en retrospectiva, otra manera de poderlo hacer, y de hecho hay varios metodólogos que así lo sugieren dicen, bueno, tú puedes empezar, porque aquí vamos a hablar un poco de esta argumentación, cómo hacerlo, usando una, una, una herramientita que se llama mapa argumental, que es un es en este caso, vamos a llamarlo, así una representación gráfica de mi argumentación, dentro de mi tesis que va desde la aseveración que realizo junto pues con cada uno de los postulados, sus evidencias, las réplicas y contrarréplicas que pudiera haber a la estructura argumental en general. Entonces, bueno, se dice, puedes empezarlo a hacer, hay condiciones para hacerlo desde lo que está, ya una vez que tienes definido tu planteamiento de problema, tu estado de la cuestión y tu pregunta de investigación, a partir de allí puedes estar en condiciones de estarlo haciendo, de estarlo puliendo, de estarlo revisando, porque te puede servir como una un mapa de ruta, justamente para... ...pues de algún modo estar conscientes que todos somos sujetos, bien lo decía la doctora... ...a caer en errores de pensamiento, a caer en falacias... ...o justamente a no apoyar nuestras tesis con evidencia, nuestras aseveraciones con evidencia. Bien, decíamos, y a esto quiero regresar muy rápidamente a hacer un breve recorrido... ...para entender que el sustrato teórico del mapa argumental... ...deviene de la teoría de la argumentación... ...que encuentra sus orígenes en la edad antigua, con los sofistas con los eudemonistas, los estoicos, no a través justamente del, del uso de la retórica, la mayéutica, ¿no? obviamente también la antífona, todas estas herramientas pues, se fueron constituyendo en un cuerpo de conocimiento que pasa a la Edad Media, que es donde tiene el gran auge justamente esta teoría, en las universidades, no olvidemos que las universidades son fruto de la Edad Media, justamente con el Tridium, no, se dice, vamos a enseñar a la gente al arte del buen pensar a través de la lógica, del buen escribir a través de la gramática y del bien decir a través de la retórica o argumentación. Posteriormente llega la etapa de decadencia en la edad moderna con el racionalismo y el positivismo que efectivamente dice, no, vamos a quitar esta parte porque buscamos ahora una verdad racional y única. Sin embargo, en la edad contemporánea... Sobre todo en la segunda mitad del siglo XX estos paradigmas racionalistas entran de algún modo en una etapa de crisis y bueno pues surge de nuevamente los planteamientos de lógica informal sobre todo con las obras fundadoras de este segundo aire que tiene la teoría de la argumentación de Stephen Toulmin y obviamente de Chaim Perelman y Lucille Olbrechts-Tyteca. Vamos a dar la siguiente. Bien. ¿Por qué esto es hoy importante? ¿Por qué, ¿Por qué debe ser importante hoy para ustedes? Bien, en general quiero comentarles que existen algunos eh, docentes, sobre todo aquí tenemos a Bonnet, que dice, bueno, las habilidades mínimas que todo estudiante universitario del siglo XXI debe tener son estas. La escritura de textos propios, matemáticas, trabajo en equipo, computación, administración del tiempo y, ojo, argumentación. Esta es una habilidad fundamental para cualquier estudiante universitario. Y lo que él se lamenta mucho, y ojo, hablamos de Estados Unidos. Dice, esta es la menos atendida por nuestros centros universitarios, pese a que es una necesidad fundamental de cualquier perfil de ingreso y egreso de un estudiante universitario. Bien, entonces, ¿qué, qué podría o qué ventajas podría ofrecerles a ustedes estas ventajas comparativas de usar mapas argumentales en sus investigaciones de posgrado? Primer posibilidad. Mejorar la hilación entre hechos, teoría e investigación. Este es un elemento que constantemente se nos deshila de algún modo al momento de construir el discurso científico de nuestras tesis. Este mapa de algún modo, al graficar justamente nuestro pensamiento, nos puede coadyuvar a evitar este error frecuente. Segundo, clarificar nuestras premisas, los contraargumentos y las tesis principales. ¿no? Una vez más, tenerlo efectivamente bien establecido, bien esquematizado. Y obviamente estaría también el tema de las ventajas comparativas frente a la prosa, porque normalmente nos podemos quedar en la prosa, ¿no? con el, el trabajo meramente escrito, pero evidentemente la prosa es inevitablemente, inevitablemente abstracta y todos los elementos de la estructura de nuestro argumento, pues quedan dispersos justamente en ese texto de prosa. Y de algún modo esto pues nos va a ayudar a tenerlo compactado, claramente identificado y pues esto tiene una gran ventaja en el uso del tiempo y en el esfuerzo intelectual. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces decíamos, eh, mapas, mapas, algunas ventajas, decíamos procesamiento y simplificación de información, el mapeo de los argumentos y contraargumentos, porque no olvidemos que finalmente no tenemos la verdad única y siempre pues por elemental honestidad intelectual debemos mostrar, pues en este caso, las réplicas que haya a nuestros planteamientos. Esquematización ordenada, jerarquizada y concentrada de nuestros argumentos. Hay marcas visuales que también nos permiten detectar claramente cuáles son nuestros, nuestras tesis, nuestras evidencias, los contraargumentos y las contrarréplicas a esos contraargumentos. Decíamos ahorro de tiempo y esfuerzo intelectual. ¿Qué elementos debe tener todo buen mapa argumental? Los dice Walton. Debe haber diferenciación entre premisas y conclusiones. Número de premisas que sustentan la tesis principal. ...dar las evidencias de las tesis y tener todos claridad en los contraargumentos... ...tener en el radar aquellos puntos débiles de nuestros planteamientos. Además compañeros y compañeras, pues hoy ustedes eh, como estudiantes del posgrado... ...pues evidentemente tienen hoy la gran ventaja del software, ¿no? Hay unas series de software que existen eh, afortunadamente y cada vez van creciendo en cantidad y calidad... Estas son algunas de las compañías, algunas licencias son libres, otras no, se tienen que adquirir, pero bueno, pues están estas posibilidades que permiten potenciar mucho el uso de esta herramienta metodológica. Bien, eh, quisiera aquí recorrerme rápidamente a cómo básicamente construir un mapa argumental y pasar justamente a un ejemplo práctico, de manera muy sencilla para que lo veamos con un poquito más de claridad, en entendido que es una simplificación. Primero vamos a colocar en la cúspide del mapa argumental la tesis principal que estamos sustentando. Ese va a ser el primer, el primer paso. En los niveles subsiguientes vamos a incluir las aserciones que apoyan ese argumento principal con su conducente evidencia. La idea es que todas estas cuestiones se unan efectivamente a través de flechas y que de algún modo nos permitan entender en, con un orden lógico, un orden, una jerarquía y una sistematización es importante marcar en color verde aquellas que denotan nuestras aserciones y nuestras evidencias, en color rojo justamente para identificar los contraargumentos que en su momento pues tengamos nosotros detectados, importante es marcarlos dentro de esta, en esta cromática de, de, justamente de esquematización y por último pues también asentar debajo de, esos, de esas réplicas nuestras contrarréplicas, ¿no? en este caso eh, ...aquellas aseveraciones, aquellas cuestiones que consideremos que podíamos matizar... ...esos contraargumentos que pudieran haber. Bien, quería aquí mostrarles muy brevemente... Este, ...justamente un ejemplo de cómo puede ser el uso de un mapa argumental... Me, ...me he tratado de adaptar aquí al auditorio... ...porque sé que son estudiantes de ciencias de la salud... ...y pues obviamente de ciencias de la educación... ...buscando un tema más o menos en común... ...pues tenemos justamente nuestra aserción principal... ¿Qué sería? La siguiente. El Plan Intersectorial de Educación Saludable 2001-2006 fracasó en generar ambientes escolares saludables y seguros. Esto fue durante el sexenio del entonces presidente Vicente Fox para escuelas primarias y secundarias. ¿Qué sustenta, qué elemento sustenta nuestra afirmación? Primera, la venta de bebidas azucaradas procesadas aumentó en 50% de 1999 a 2006. La fuente es la Presidencia de la República. Segunda, la obesidad de niños de 5 a 11 años aumentó 34% de 1999 a 2006. La fuente es la encuesta de salud y nutrición, 2006. Eh, la tercera aseveración sería de 2001 a 2006, la accesibilidad de agua potable apenas aumentó un punto 0.2% en escuelas primarias rurales con población indígena y el crecimiento, por tanto, de bebederos fue prácticamente nulo, ¿no?, en un momento dado, esto es real, ¿eh? no, no yo no lo inventé, este fue un contraargumento que estableció la Secretaría de Salud para explicar los resultados del programa y dijeron, es que nos faltó suficiencia de recursos para cumplir con los objetivos del programa. Contraargumentos, no, porque acorde justamente al seguimiento del financiamiento a salud, tenemos que la Cámara de Diputados tiene detectado que el gasto público del 2002 del 2000 al 2006 aumentó 56% más en el sexenio anterior que correspondía al presidente Ernesto Cedillo. Y finalmente, definitivamente la CEP y la Secretaría de Salud en este sexenio, definitivamente fueron muy omisas en, gestión, en gestionar recursos. No mostraron evidencias de que justamente pidieran ampliaciones presupuestales, hicieran gestión con organismos internacionales, pues justamente para obtener dinero en este programa social tan relevante. Y lamentablemente, estas omisiones, pues hoy tienen, de algún modo explican mucho la cadena de hechos que hoy nos sigue teniendo con un país con gente con obesidad y sobrepeso, y lo más lamentable, pues en población infantil, con todas las consabidas consecuencias que ustedes como expertos ya conocen. Muy bien, vamos a simplemente establecer tres puntualísimas conclusiones, eh, que yo quisiera no dejar pasar, la primera de ellos bueno, que es fundamental fortalecer en México el conocimiento de la teoría de la argumentación y sus diversas herramientas metodológicas, como la que hoy hemos presentado ante su amable consideración, ya lo comentaba Bonnet, ¿no? Se enseña poco en Estados Unidos, en México y en general en la América Latina, el panorama es aún más desolador. Entonces creo que esto es importante reiterarlo y retomarlo en nuestras universidades. Segundo, el mapa argumental, que quede claro, no es un fin, sino un medio para procesar de manera más clara, inferencial e inequívoca pues justamente la estructura argumental de sus tesis de posgrado es una alternativa, es una posibilidad. Y finalmente, bueno, pues justamente esta es una eh, herramienta que justamente gracias a los desarrollos del software que han venido generándose en los últimos años, pues justamente tiene, de algún modo, nos permite generar expectativas de que va a seguirse desarrollando y que va a permitir, de algún modo, eh, pues perfeccionándose, ¿no? como tal, y lo insisto, detrás del mapa argumental, está la teoría de la argumentación donde hay grandes pensadores occidentales, ¿no? Dentrás de ellos está gente como Cicerón, Sócrates, Platón y otros grandes pensadores en la historia de la humanidad. Yo les agradezco en verdad mucho el favor de su atención y quedamos a sus apreciables órdenes para cualquier comentario o pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, como ya estamos con el tiempo casi ya para concluir, no sé si hay alguna pregunta, eh, vamos a aceptar solamente dos preguntas. Y cerramos esta, este bloque. En ese punto, por favor. Muy agradecido por la eh, pregunta. Eh, sí, eh, precisamente un poco lo marcábamos en rojo, una disculpa que fue un poco rápido, en verdad a todo el público le pido en, entrar una disculpa, pero el tiempo ya no era mi amigo. Entonces, eh, justamente lo que estábamos marcando en rojo era justamente la justificación que en su momento Secretaría de Salud esgrimió justamente en el incumplimiento de estos objetivos, y o después sea, pues no tuvimos suficiencia de recursos presupuestales, ¿no? Es como quien dice, ellos están atacando lo que yo estoy argumentando, fue un fracaso, fracasaste en el cumplimiento de tus objetivos, dicen, bueno, sí, pero, pero ojo, yo tuve insuficiencia de recursos. Y entonces justamente en los puntos marcados en color gris, son justamente las contrarréplicas, diciendo, mira, te dieron más presupuesto que en el sexenio anterior, es un 56% y segundo lugar, ¿no? Justamente, pues fuiste omiso en no hacer la gestión de recursos adicionales, porque o sea, nada más simplemente se alimentaron a un mero pretexto burocrático, decir, ah, es que no me dieron suficientes recursos, pero se puede uno, uno puede tener inventiva, ¿no? Yo creo que también, justamente va por ahí. Y claro, obviamente esto puede hacerse mucho más complejo, evidentemente en los softwares que les he comentado, se pueden realizar eh, diferentes niveles y un mayor nivel de conectividad entre dos. Aseveraciones, evidencias, réplicas y contrarréplicas, querido maestro. Un placer, un placer. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos hacer frente a aquellos investigadores que buscan que se les incluyan los artículos en los que su participación se limitó a una revisión de formato y no en la construcción de la investigación o del argumento. Esto un poco larga, la vuelvo a repetir. ¿Cómo podemos hacer frente a aquellos investigadores que buscan que se les incluya en los artículos en los que su participación se limitó a una revisión de formato y no en la construcción de la investigación o del argumento? No es fácil la respuesta porque el, las autorías deben definirse en el protocolo de investigación, con el protocolo de investigación, no al final. Y al final, bueno, sí se pueden incluir autores que hayan participado en una parte que sea verdaderamente importante para el desarrollo de ese artículo. Y también no vamos a incluir personas que no hayan participado en lo que se haya construido en ese artículo, o sea, también hay, hay proyectos de investigación que son muy extensos y no vamos a incluir a los 20 colaboradores que, que participaron en todo el proyecto, sino este, en, en, a los investigadores que hayan participado en lo que compete a ese artículo. Entonces, eh, es muy importante… Eh, tomar en cuenta también que el autor de correspondencia pues debe ser aquel que dio eh, que dio pie a que sí se hiciera ese artículo y no necesariamente tiene que estar en la argumentación del artículo ¿sí? pero tiene que tener el valor eh, académico suficiente para, dar, para poder estar incluido en ese artículo. O sea, no porque no incluyó tres palabras o, o una frase o dos frases lo, lo vamos a, a exiliar de ese artículo. O sea, es importante darle valor a cada una de, la, de los participantes de un documento. Entonces, eh, no vamos a meter y sacar autores nada más porque sí pero sí tiene que haber una razón y muchas veces en las revistas, en los formatos de las revistas nos preguntan cuál es la participación de tal autor, ¿Sí? no nada más nos preguntan quiénes son los autores, sino por qué son autores, porque justamente eh, no podemos estar metiendo o, o sacando autores nada más porque así lo deseamos o sea, así se nos antojó, es porque haya una razón de peso para que esa persona haya este, sido incluido como coautor y también el número de la autoría. Hay muchos artículos este, donde se hace una, este, un análisis y una eh, y se hacen propuestas de cómo identificar quién puede ser autor y quién no. Solo hay que buscar. Bueno, pues damos ya conclusión a este bloque. Muchas gracias.